Granada tiene un enorme potencial para el caminar. Tenemos distancias cortas, calles que pueden ser muy agradables, un clima muy bueno... La cuestión es que el fomentar la movilidad peatonal no se puede quedar simplemente en palabras. Y nos encontramos con que mmm, caminar por nuestras aceras se convierte a menudo en una odisea muy arriesgada. Hay coches aparcados en las aceras, motocicletas y bicis que van a toda velocidad por la acera o también los coches que van superando el límite de velocidad por la calzada arriesgando, poniendo en riesgo a los peatones que van por la acera o cruzando un cruce de peatones el problema que nos encontramos es la pasividad de la policía ante estas situaciones. Esto ocurre en muchas zonas de la ciudad. Hemos pedido que se intervenga en juntas municipales de distrito y también en la comisión de movilidad y la respuesta es que la, los dispositivos policiales están para garantizar la fluidez del tráfico. Bien, si eh, decimos que los peatones tienen que ser los protagonistas en nuestra ciudad, esto se tiene que cumplir. Así que llevamos una pregunta a pleno para que nos explique el equipo de gobierno qué medidas se van a adoptar para garantizar ...la movilidad peatonal, la seguridad y la accesibilidad... Eh, ...para los peatones en las aceras. Eh, hay, hay tramos en Granada, en calles del centro... ...donde las aceras pues, son un peligro... Eh, ...son muy estrechas... ...en algunos momentos se convierten en rampas... ...por salidas por salida de garaje... Eh, ...y también son rebaladizas cuando están en pendiente y llueven... Entonces la propuesta que traemos hoy eh, se llama, bueno, la titulamos eh, tramos de prioridad peatonal que ya se dan en muchos ayuntamientos de España, incluso en Córdoba y, y Málaga, es decir, Andalucía. Eh, y bueno, pues lo que pretendemos con esta propuesta es eh, tramos de unos 100 metros ...se conviertan en espacios donde el peatón sea la prioridad... ...es decir, el, el vehículo tenga que ir a, a la velocidad del peatón... ...o un límite de 10 km por hora... ...esto conllevaría eh, unos cambios en, en rasantes... Eh, ...la eliminación de las aceras... ...creación de una especie de una calzada única... Eh, ...y durante un periodo de tiempo pues... ...vigilancia policial para asesoramiento... ...y seguridad de los viandantes... Eh, ...cogemos dos ejemplos para que se entienda esto perfectamente... Eh, la calle, ...el tramo final de la calle Santiago... Eh, ...acabando en Plaza del Realejo... ...esos 100 metros eh, que es donde está la vida comercial... ...además del Realejo... ...y la vida cultural, ya que también está la Corrala de Santiago... Eh, ...es un espacio que, bueno, eh, ahora mismo es muy peligroso... ...por lo que hemos dicho, por las aceras, ...por la velocidad a la que pasan los vehículos... ...si eh, convertimos eso en un tramo de prioridad peatonal... ...esos 100 metros... El, los vehículos van a seguir pasando, pero van a seguir pasando a una velocidad mucho más limitada y segura para los vendantes. Eso además va a traer beneficios a, a la ciudad, a, perdón, a, la, a la calle Santiago y a los comerciantes además de esa zona, de esa maltrecha ya calle Santiago y abandonada. Eh, el otro ejemplo es eh, la calle San Matías. La calle San Matías además eh, va en, en pendiente. ...en su tramo intermedio no existen aceras... ...básicamente, ya que no hay ni, ni aceras... ...además es una calle con un asfalto muy resbaladizo... ...y con agua o con humedad... Eh, ...pues es muy fácil caerse... ...una caída ahí... Eh, ...a la vez que pasa un autobús... ...pues puede ser un accidente letal... Eh, ...entonces también proponemos ahí... ...unos 100 metros de tramo de prioridad peatonal... ...que además acabaría en una especie de, de plaza... Eh, ...está cerca de la calle Pavanera... ...haciendo de eso una zona eh, ideal para, para el paso de peatones... ...y va dentro, todo esto va dentro de nuestro marco... ...de ciudad saludable, ciudad acogedora, ciudad habitable...